Pero, señor Pablo Gerardi, también hay que hablar de una novedad política muy polémica que tiene que ver con la inflación y con el mundial, que son como nuestros dos grandes temas, ¿no? Claro, hoy, dos hoy. grandes temas, uno lindo y el otro que realmente nos eh, afecta a todos, lamentablemente, ¿no? Es que es el temor cuando hacemos análisis acá, que venga el mundial, nos funcione como una cortina de humo y los problemas en serio queden allí sola pausa o medidas que puedan llegar a ser duras, dolorosas. Sí. Bueno, para la ministra de Trabajo, nada menos, la ministra de Trabajo de la Nación Raquel Kelly Olmos, lo importante el mes que viene, el mes de diciembre, va a ser el Mundial. Bueno, el combate a la inflación sí, está bien, pero... Lo importante va a ser el mundial el mes que viene. O sea, que Argentina salga campeón. Después, último si el tema de la inflación, campeón. que es un temista menor, así común y corriente, sí, sí, sí. lo vamos viendo. No va a cambiar mucho ah. el tema inflacionario, que está alta y demás. Ah, bien. El, bueno. Pero emocionalmente, lo importante es que Argentina salga campeón. Yo, perdón, no es que defienda a Kelly, pero ella me parece que dijo un mes, un mes de baja de inflación eh, contra ganar el mundial. Total, ya la inflación venía alta. Eso es lo que yo interpreté. Pero claro. No sé si la aconsejaría creo, decir lo que dijo. Yo creo que exactamente, no lo dijo puntualmente, o literalmente, claro. no literalmente como algo que, que realmente importe más que otra cosa. Lo uh -huh. dijo quizás en un entorno también sí. como Argentina, que está con toda la euforia y, claro. ¿no? y la y Pero la, la, frase, la frase no es buena para nada. Pero porque la porque frase aparte... no es buena, porque la gente también en el mes del mundial, más allá de lo que pasa con Argentina, sí. hay gente que no puede comer, porque bueno, no puede comprar es los alimentos. En o sea, todo, todo caso, se sincera una funcionaria como tantos, quizás que todos opinan parecido. El mes sí. que viene va la agenda va a cambiar automáticamente en una semana va a cambiar la agenda el tema es que viene de una funcionaria pública uh -huh. el tema es que suena como un sincericidio el tema es que viene a hablar del mes de diciembre nada menos que es el más delicado del año claro, porque verdad. cuando uno afronta las fiestas y quiere terminar bien en familia el fin de año muchas veces cuesta mucho sí. bueno, no vamos a citarla vamos a escucharla a Kelly Olmos la ministra de trabajo lo que decía en el día de ayer y que por supuesto después recibió una andanada de críticas por esta frase hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas, y los argentinos queremos que Argentina sea campeón, la realidad es inevitable. Pero, pero en el medio si se puede celebrar, festejar, yo creo que honestamente te lo digo... Tampoco son ¿Por qué, ¿No? Claro, claro. Son... si el conjunto de los argentinos puede tener una alegría, yo creo que se merece una alegría el pueblo argentino. Tiene una aspiración ver no solo a, a su equipo campeón, sino a Messi campeón. Y bueno, para nosotros es muy importante. Me voy a dejar irradiar por el espíritu optimista de Gisela Campos y mi opinión es que hay que buscar las dos cosas, bajar la inflación y ganar el mundial. <risa> dos cosas. ¿Y si... ¿Se puede pedir las dos cosas, Pablo? Sí, mínimamente las dos cosas. Creo que hay que hacer el esfuerzo. Para eso está un funcionario claro. público. No sé, yo comparto esa sensación de que quizá es la sensación que tenemos en nuestro fuero íntimo que la realidad es inevitable, que la inflación no va a bajar a cero el mes que viene. Y que mientras tanto disfrutemos. El tema es que usted está ahí para combatir, para encarar la guerra contra la inflación, como dijo Alberto Fernández hace siete, ocho meses. O ¿verdad? Mientras todos los argentinos disfrutan claro. y tienen la expectativa de que Argentina salga campeón, nos vamos, nosotros vamos a seguir trabajando para vamos poder a paliar trabajando. este. Exactamente. Y Hay y todos los argentinos informa, que ¿no? en, en el mejor de los casos tengan acceso a un trabajo van a seguir poniéndole el hombro. Y ella tiene que velar porque se pueda seguir trabajando, haya más empleo y ese empleo de calidad que logre tener una recomposición en orden a, la, a esa inflación que está arriba del 6%. Esa es su función. Bien. Bueno, eh, por supuesto, esto ya es más opinable, pero eh, hubo muchas críticas. Y como críticas del sector político, también opinión. De ustedes, mía o de cualquiera en la calle, ¿no? A ver. Eso escuchamos. Mirá, yo pienso que lo primero es la inflación. Primero es el país, después el deporte. El deporte es un aliciente para la sociedad, pero... Primero hay que apuntar a la inflación, porque es el motor de la, del país. Me parece que lo principal y lo primordial es bajar la inflación. El pueblo está pasando hambre y acá no estamos en la época de Roma, donde el pueblo tiene hambre, démosle circo. Demasiado circo tenemos con los políticos, que desgraciadamente no saben absolutamente de nada, ni de economía, ni de minería, de nada pero se arriesgan a, a dar opiniones. La autoestima de los argentinos va a depender de un hombre de 35 años. que <ríe> Sería Leo Messi, obvio. ¿Qué van a dar tanta importancia en la inflación? ¿Y qué opinas de esto que dijo la Por lo que están todos metidos en el mundial y todo eso, como que lo dejan minimizado. Es... Obvio que me gustaría que gane Argentina, pero yo creo que la inflación no va a bajar ya. No va a bajar la inflación, va a seguir. Por más que gane o pierda Argentina, no... No le, no le veo futuro Virginia. como que Como que quiere apaciguar un poco lo que todos están pensando, los aumentos, todo, y quiere apaciguar un poco con lo del Mundial, pero no es así. Yo creo que después que pase el Mundial vamos a seguir peor, la gente solo se va a entretener. Ojo, el Mundial es muy importante, no llena de alegría, pero que se ocupe ahora, no después del Mundial.